con un 10% de dimetil sulfóxido Preparación del medio de congelación El medio que usemos debe estar completo y por tanto llevar suero fetal bovino ya que la presencia de este es muy importante para que la viabilidad celular se mantenga adecuada para preparar el medio de congelación Mezclaremos 9 mililitros de medio completo con 1 mililitro de DMSO. Se realizará entonces la tripsinización de las células con 3 mililitros de tripsina y 6 mililitros de medio para neutralizar. La imagen muestra el procedimiento que ya conocemos paso por paso.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 los viales en los que se realiza la congelación se llaman criotubos el tubo con las células centrifugadas lo abrimos en esterilidad tiramos el sobrenadante y resuspendemos el precipitado de manera que las células queden en suspensión puesto que un frasco pequeño Contiene entre 2 y 5 millones de células, podemos añadir entre 0,5 y 1 ml de medio de congelación para obtener una densidad celular alta de más de un millón de células por mililitro. Una vez resuspendidas las células en medio de congelación, transferimos la suspensión al criotubo cerramos el vial y lo colocamos en un contenedor de viales de congelación con 2-propanol. Este tipo de contenedor tiene una bandeja exterior rellena con este compuesto, 2-propanol, que permite una congelación homogénea de las células. El contenedor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 es conveniente dejar el vial a menos 80 grados centígrados durante unas 3 horas y a continuación pasar el vial a un contenedor con nitrógeno líquido donde la temperatura es de menos 196 grados centígrados. De esta forma la tasa media de congelación es de aproximadamente 1 grado centígrado por minuto y conseguiremos que la viabilidad tras la descongelación sea adecuada. La descongelación de las células la haremos de la siguiente forma. Sacamos el vial de células del congelador y lo descongelamos en un baño a 37 grados centígrados con cuidado de no introducir el cuello del vial en el agua para evitar contaminaciones. En la cabina de flujo procederemos a sembrar las células descongeladas. Para ello pondremos 5 ml de medio completo en una placa nueva a la que posteriormente transferiremos la suspensión de células desde el criotubo, mezclándolas cuidadosamente con el medio nuevo. La placa se dejará durante unas dos horas en el incubador para que las células se adhieran al sustrato. Tras comprobar que las células están adheridas después de dos horas, cambiaremos el medio para eliminar los restos de DMSO ya que este puede ser tóxico para el cultivo.